El gobierno nacional fortalecerá la educación inclusiva con el fin de aumentar sus estándares en cuanto a calidad y acceso a derechos. Más de mil profesionales entre médicos y enfermeros recibieron su nombramiento definitivo. Ministerio de Acuacultura y Pesca y Programa de las Naciones Unidas suscribieron convenio para fortalecer cinco pesquerías en Ecuador. Y en lo internacional, las antillas francesas se preparan para el huracán Irma. Iniciamos contándoles que en Guayaquil se presentó a Samuel M., el cuarto delincuente más buscado de la provincia del Guayas. El aprehendido es requerido por la justicia bajo la acusación de secuestro y desaparición de personas. Por el delito de secuestro y desaparición de personas, Samuel Antonio M. era requerido por la justicia siendo considerado como el cuarto delincuente más buscado de la provincia del Guayas. A esta persona eh, se le buscaba por secuestro y desaparición del hecho acontecido el día 10 de febrero del 2010 por la desaparición del ciudadano Antonio Baque Franco. El ciudadano mencionado, mientras circulaba en su vehículo color amarillo en esta ciudad, fue secuestrado. Tras el secuestro, sus captores solicitaron 120 mil dólares para liberarlo, cantidad que no estaba al alcance de los familiares. Al recibir la respuesta de que no tienen ese dinero, procedieron a pedir 150 dólares para su alimentación. A la hora de la entrega de, esta, de este dinero para su alimentación... Fueron detenido, detenidos cuatro personas. Montoya fue capturado en Puerto López. Ahora se aguarda por la información que proporcione para ubicar los restos del desaparecido. Intentó ya guiarnos hacia dónde se encontrarían los restos del ciudadano, pero al parecer se desanima y no eh, continuó colaborando con esta ubicación. Cadáver. Samuel M. registra cinco detenciones por varios delitos cometidos desde el 2000 hasta el 2016. Una vez concluidos con los protocolos de ley, será trasladado e ingresado al Centro de Privación de Libertad Regional Guayas y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Víctor Hugo Bosa, Noticiero Ciudadana. Cambiamos de tema para contarles que más de mil profesionales entre médicos y enfermeros recibieron su nombramiento definitivo luego de resultar ganadores del concurso de méritos y oposición que realizó el Ministerio de Salud Pública. 1,121 profesionales de la salud recibieron su nombramiento definitivo por parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo. En total son 810 enfermeros y enfermeras, 317 médicos generales de primer nivel de atención, quienes resultaron ganadores del concurso de méritos y oposición que realizó el Ministerio de Salud el pasado mes de abril. La ministra Verónica Espinosa resaltó que una de las prioridades de la revolución ciudadana ha sido garantizar la seguridad laboral y que los profesionales de la salud trabajen en las mejores condiciones laborales. Por su parte, el ministro de Trabajo señaló que gracias a los nombramientos definitivos, los profesionales tendrán estabilidad laboral. El concurso de méritos y oposición convocado por el Ministerio de Salud Pública contó con el apoyo y cooperación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De igual forma, contó con el apoyo de la Policía Nacional, que vigiló el adecuado desarrollo del concurso en las etapas de pruebas y entrevistas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Acuacultura y Pesca y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo suscribieron un convenio para fortalecer cinco pesquerías en Ecuador, el cual tendrá una duración de cuatro años. Motivar un cambio hacia un enfoque integrado, inclusivo y sostenible de la gestión y el desarrollo de las pesquerías en el país es el objetivo del Convenio de Cooperación Iniciativa de Pesquerías Costeras América Latina, que lleva a cabo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que fue suscrito hoy con el Ministerio de Acuacultura y Pesca. El proyecto contribuirá a abordar el problema mundial de la sobrepesca, degradación de los recursos pesqueros y la biodiversidad costera marina, ofreciendo beneficios ambientales, sociales y económicos. Es que Este convenio es muy beneficioso para el país, son aproximadamente 1.770.000 dólares no reembolsables que viene justamente para cinco pesquerías como son la concha, el cangrejo, el atún, el camarón pomada y para el dorado. Todos esos proyectos van a servir para mejorar esas pesquerías. Enfatizó también que el sector tendrá capacitaciones, insumos y alternativas de pesca. Y es una alternativa para que nuestro pescador artesanal en algún momento, por ejemplo, que haya en Vedas, se dedique a otra actividad. Por su parte, Ana María Núñez, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador, ratificó el apoyo del gobierno ecuatoriano en establecer esfuerzos para lograr acciones conjuntas en el cuidado de los mares, océanos y en las pesquerías. El proyecto incluye tres componentes o elementos comunes o similares con eh, los otros proyectos regionales. El primero es integrar el manejo basado en ecosistemas en la política pesquera, el segundo es promover áreas protegidas marinas. Tercero, impu impulsar la igualdad de género. Estos resultados eh, son elementos compartidos en est entre estos proyectos regionales que crean oportunidades para eh, definir experiencias o crear experiencias que pueden generar lecciones aprendidas y elementos comunes para un eh, trabajo conjunto general. El convenio tendrá una duración de cuatro años y tiene una planificación marina costera que será aplicada fortaleciendo toda la gobernanza pesquera en la Bahía de Perú y el Golfo de Guayaquil en Ecuador, centrándose principalmente en la pesca artesanal y en la pequeña escala. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La recaudación tributaria de aduanas llegó a 2.282 millones de dólares hasta agosto de 2017. Conozcamos más en el siguiente reporte.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 La carretera interprovincial Riobamba-Guaranda entre los kilómetros 31 y 33, tramo Calpi-El Arenal, estará cerrada desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día debido a la realización del primer Chacu, la cual es una tradición ancestral andina que atrapa a las vicuñas mediante arreo para posteriormente proceder a esquilarlas, es decir, para cortar su lana. Los automotores podrán circular por la vía alterna Guaranda-Las Herrerías-Gallo-Rumi-San Juan-Riobamba. Durante las tres horas que durará, el evento, que cabe aclarar, no lastima a los animales. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional.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 7 de la mañana con 20 minutos, continuamos con más información. En su segundo día de trabajo en China, el ministro de Comercio Exterior de Ecuador presentó el catálogo de inversiones en el marco de un showroom en el que se mostraron las ventajas de proyectos como la planta de fundición de aluminio y el proyecto hidroeléctrico Río Santiago. Los asistentes a este foro organizado por la Oficina Comercial de ProEcuador en Beijing resaltaron las ventajas competitivas existentes en el país para ingresar en el mercado mundial del desarrollo de aluminio primario. Entre los participantes al evento se encontraban representantes de empresas como Power China International, que tiene presencia en 116 países y se encuentra ubicada en el puesto 253 del Fortune Global 500. Además, participaron directivos de China Energy, empresa que construyó el proyecto Tres Gargantas, considerada la hidroeléctrica más grande del mundo. Esto según información del Ministerio de Comercio, que lo transmitió a través de un comunicado. Y el Plan Nacional del Buen Vivir, que se construye con los aportes de la ciudadanía, tiene como objetivo principal el mejoramiento de servicios a la sociedad. Los detalles a continuación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 En las noticias del mundo les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rescinde el programa DACA que protegía a 800.000 inmigrantes, mientras que los habitantes de las Antillas Francesas se preparan para la llegada del huracán Irma. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. El gobierno de Donald Trump anunció el martes el fin del programa DACA, instaurado hace cinco años por decreto del expresidente Barack Obama, y que daba estatus legal a inmigrantes indocumentados llegados a Estados Unidos cuando eran niños. Para tener un sistema legal de inmigración que sirva a los intereses nacionales, no podemos admitir a todos los que quieran venir aquí. Es así de simple. Esa sería una política de fronteras abiertas y los estadounidenses han rechazado eso. El programa DACA establecido en 2012 brindó estatus legal por dos años, renovable a unos 800.000 jóvenes inmigrantes. Sessions argumentó que le ha quitado trabajo a miles de estadounidenses. A las afueras de la Casa Blanca, activistas se manifestaron para apoyar a los llamados Dreamers. I have very few Yo tengo muy pocos recuerdos de nuestro país, que es México, y realmente no sé a dónde iremos. We really don't know where we would go. Se estima que más de 600.000 mexicanos están en el programa DACA. Ahora la administración de Donald Trump dejará que los permisos caduquen sin renovarlos ni emitir nuevos. Y a menos que el Congreso apruebe una nueva legislación, los dreamers volverán a estar ilegalmente en el país. Las antillas francesas se preparaban el martes para la llegada del huracán Irma de categoría 5, considerado extremadamente peligroso por el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense. El fenómeno obligó a cerrar escuelas y puertos y a proteger a la población del litoral. Estoy comprando algunas cosas para el huracán porque está viniendo directamente a nosotros. Dicen que está viniendo, por lo que empecé a seleccionar las cosas que realmente necesito. He estado comprando agua desde el sábado y mañana si encuentro compraré más porque ya no queda. No hay más agua en la isla. Si bien su trayectoria es aún incierta, varias proyecciones estiman que puede pasar entre jueves y viernes por el norte de República Dominicana, Haití y Cuba, para luego proseguir sobre las Bahamas y el sur de Florida el fin de semana. El centro de huracanes de Estados Unidos advirtió que provocará marejadas de hasta 3 metros sobre el nivel del mar y lluvias de hasta 25 centímetros, días después del paso de Harvey, que dejó al menos 42 muertos y enormes daños materiales en la costa este. Liberada la ciudad siria de Dirazur, -el, el ejército sirio ha recuperado el último bastión yihadista después de dos años de ocupación del autoproclamado Estado Islámico que ocupaba el 60% de esta localidad. El presidente Bashar al-Assad ha felicitado a sus tropas, celebrando la victoria en esta provincia, rica en petróleo y situada en el este del país, cerca de la frontera iraquí. Este gran logro es prueba de una transformación estratégica en la guerra contra el terrorismo y confirma la capacidad del ejército árabe sirio y sus aliados, así como su determinación en la derrota total del terrorismo en Siria y las intenciones de dividir el país. La liberación de Dira el Sur fue posible gracias al apoyo de la Marina rusa. Un buque de guerra lanzó varios misiles este martes para atacar posiciones de los terroristas. Moscú ha sido un aliado del régimen sirio desde el inicio de la guerra en 2011. El fabricante danés de juguetes Lego despedirá a 1.400 empleados un 8% de su plantilla para reorganizar la empresa. Según la juguetera, cuyas ventas y beneficio neto cayeron un 5% y un 3% interanual respectivamente, pretende que la mayor parte de las bajas se efectúen antes de final de año. Más de un tercio de los despidos, entre 500 y 600 empleados, afectarán a Dinamarca. La compañía ha explicado en un comunicado que en los últimos cinco años ha construido una organización más compleja para sus tener un crecimiento global de dos cifras y que es necesario simplificar su estructura para mantener la tendencia Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Ah, despedimos a nuestro compañero Esteban Arias, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Luis Andrade. Un gusto acompañarles en este espacio de noticias. Quédese con nosotros. Más información hoy a la una de la tarde. Hasta pronto.